Hola, ¿qué tal oyentes y seguidores de Serenata Luis Barbosa? Bueno, hoy tengo este fondo bien especial porque esta chica, esta mujer, <ríe> estará cumpliendo sus primeros 50 años. Y sí, señor, para mi querida esposa, Yanet Figueredo, y también estará de cumpleaños en este fin de semana, eh, Paola López, y todas las personas que estén agregando un añito más, vamos a hacer este homenaje especial, eh, Años, sus primeros 50 años de mi autoría, ¿no? Autoría de Luis Barbosa, una canción que he compuesto precisamente para hacer ese homenaje especial a las personas que llegamos al medio siglo de vida, ¿eh? ¿te imaginas? ¿te imaginas? Entonces, vamos a ver, con todo el cariño, esto dice así: El tiempo pasó y no me di cuenta. Existencia. Hoy doy gracias a Dios por llegar a esta edad. Me siento bendecido por los años vividos. 50 años de vida para mí es un peldaño. Y yo siento que a mí no me pasan los años. Y el corito que se deben aprender ustedes y bailar conmigo dice así: y que cante María Intento que la orquesta, que se sirva un traguito, que se prenda la fiesta Porque hoy celebramos mis primeros 50 Y a celebrar con la Total Music y Luis Barbosa Oye, ahí me paga Bueno, la segunda parte de esta canción, uy, dice así y es algo verídico, algo, algo de la experiencia que uno dice cuando está uno chico, dice Cuando yo estaba niño, pensé que 50 Era estar viejo y hasta sin fuerzas Pero hoy me doy cuenta que no es así Yo me siento muy joven porque soy muy feliz Hoy doy gracias a Dios por llegar a esta edad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 felicidades, esta es canción de mi autoría y que ya pueden conseguir ahí en el canal de YouTube, a propósito, quiero comentarles que estoy participando en un concurso internacional, en los premios eh, Foz Music USA entonces ahí en el Facebook he publicado también ya el link para que me apoyen dando me gusta a la foto a la página y a la canción de eh, la Foz Music USA entonces, ahí, solicitando el apoyo. Y, eh, ¿qué, qué, ¿qué más que le cantamos a Jane Figueredo? Bueno, voy a recordarle que de esos primeros 50 que lleva va a cumplir ya 32 al lado de ella, recuerdo ¿no? yo que eh, la primera canción que le compuse, o que le canté mejor, me canté, decía más o menos así. ¿sí? Cuando estaba chica, ¿no? Como de 18 años decía. Ahí viene la mujer más bonita y más hermosa, Susu. Son dos luceros, labios, pétalos de rosa Su cuerpo es cosa divina, su cintura es delgadita Su cabello es negro de oro, la más bonita, la más bonita Ay, ay, ay, ay, qué linda es esa canción, con esa canción fue que la conquisté no Janet Figueredo, la voz de uno, conocida anteriormente también como mmm, la voz de uno eh, 17 años trabajando en RCN eh, luego eh, pasa ya hace cuatro años, pasa a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ahora se desempeña como tutora de la UNAD en comunicación social una, en el área ahí de competencias comunicativas y de verdad que eh, muy satisfecho de compartir al lado de esta gran mujer si pudiera darle un besito así Bueno, no, pero esta noche hay sorpresas señores Así que no se preocupen, estaremos también publicando un videoclip que eh, hemos eh, querido realizar Para recordar pues esos años maravillosos en la cual Janet ha disfrutado con Barranca Bermeja Y con todo su público, a todos sus oyentes ahí en Radio 1 que todavía la extrañan Y que bueno, en estos momentos eh, también a través de La Popular, la emisora La Popular es un, nuestro proyecto también eh, comunicacional, que estamos ahí eh, en estos momentos, pues eh, también dedicados a la parte eh, educativa, a la parte académica. Así que, eh, ¿a quién más saludamos? Aquí otra canción. Bueno, ah, bueno voy a, a, a adelantarles un poco. Eh, en esta producción, en esta primera producción que hemos sacado, pues también va a venir una canción que se llama La Cindy, es una historia de vida. Eh, una mujer santanderiana de una mujer que eh, precisamente deja su hogar para irse a la ciudad en busca de otras oportunidades y eh, afortunadamente lo logra y logra ser quien es y le he titulado esta canción La Sildi, oigan bien La Sildi y dice así Allá le llaman La Sildi porque su nombre es Sildana Es que no se le arruga nada es el ejemplo de vida de una mujer colombiana bueno la segunda parte dice así esto ya viene en ritmo de eh, corrido con, con bombardino y toda esa cuestión con tuba o mejor con, con tuba ¿eh? estilo eh, eh, bien México bien, bien corrido mexicano ¿no? dice Ella se compró un taxi, después compró una buceta Ahora tiene un parqueadero donde todos la respetan Porque es muy buena patrona, honesta y trabajadora Para tener lo que tiene no necesito marido a Sildi porque su nombre es Sildana, es una mujer valiente que no se le arruga nada, es el ejemplo de vida de una mujer colombiana. pero Este es un homenaje que hago precisamente a las mujeres echadas para adelante, como Sildana Quintero, como Janet Figueredo y todas las mujeres que han logrado también ya prácticamente en realizar su proyecto de vida. Señores, deseándoles a ustedes el mejor fin de semana. Soy Luis Barbosa, recuerden eh, mis contactos, es el 311-269-1479. Serenatas para toda ocasión y para todos los cumpleañeros. Mañana estaremos cantando, entonces... Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, en Figueredo. semana para todos, chao chao